¡Suscríbete I <laughs> ¿Quieres que parar? Ser de DJ, ¿vale? Así soy de DJ Oh, yeah, baby Oh, le eco de Cueva Hola, eco Hola oh, de Lil' Mon, Que es como DJ Oh, yeah, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. O oh, la de Mantu Woman, que de chico a chica. Hola, ¿qué tal están? Y si quito esto, parezco... A ver, ¿qué? y ¿veis? Este es mi voz real y aquí es... De Mantu Woman. <ríe> ¡Qué bueno! Ay, ¡Ay, qué buena ay qué bueno Okay, o my Chords, ¿qué es esto? Ooh, yeah gua, wow. eso este es perfecto para una remix. Uy, yeah, eh. maybe yeah, I'm here, I'm waiting for you, you are here now, you tardar mucho para venir o oh, puedo ser otra vez bebé A mí me gustó mucho. <risa> oh, A mí me gustó mucho la de DJ. Aunque pa. Pais coque. Uh, este ronco. Oh, hola. ¿Qué tal? Uh, uh, achu, achu, achu, achu. Uh, hola. Oh, Mayek, Mayek. Ya. Ali DJ, que Kate,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 Va a pasar a esta voz, ¿sabes? O... Oh, eh, mira, es que mira. Hola. Hola. Hola. O sea, se parece un montón. Y bueno, eso. Que links en la descripción. Para saber que ha sido a un buen sitio, este... Es lo que vais a eh, La descripción os llevará aquí, ¿no? Get voice mode free. No, gracias por venir. gran gana. La descarga ha empezado, luego guardar archivo tal, tal, tal, tal y tal. Cancelar, porque yo ya lo tengo. Aquí está el archivo para instalar voice mode. Bueno, ah, podéis iros aquí y donde se encuentra el archivo tal, y bueno eh, luego si iré al escritorio tal, bueno y eso y luego también mirad, hay son Word que es de o este de, de... o el selfie es más de y mira, ¿creciar para mí, no, no, ¿qué? ¿qué he hecho? bueno, un ¿quieres dejar a tus amigos en paz? con su de de cuenta bueno y aquí podéis controlar vuestra voz o ay vale luego de voice que puedes personalizar la tuya así ¿Tú el... ah mi O sea, o sea, mira, si le a box, aquí no hay efectos de sonido. Pues si le doy a, al dj, le doy a efectos de sonido, ah, de sonido, eh, o sea, uh, o, saldrá, pues, efectos de sonido, como, oh, ya, yeah. oh, aquí a full y eso. de cab si tiene así es así o así uh... el, no. el efecto de sonido de aquí es las las gotas se escucha un poco luego este el efecto de sonido es de ya yeah. uh... Yeah. take my horse to the old down road right. mm. bueno y luego este que no tiene take my horse to the old town road y luego este, este no tiene eh, y bueno a mí me gustó mucho este sabes uh yeah Y Luego, aquí, el efecto, ¿sabes? O, efecto de... Am. Am. Am. Am. L. Creo que es es O O, algo. Igual. Adiós. Am. No, esto se merece que lo diga un bebé. Adiós. Adiós, adiós, adiós, bye bye, y os veo. muy pronto, adiós, como ya sé ha dicho, adiós.